El madurismo, un engendro del chavismo que sepulta sus orígenes para sobrevivir sin importar quién se lleve por delante. Nicolás se desliga del legado de Hugo Chávez y desplaza de su entorno a antiguos militantes del socialismo que critican su forma de gobernar. Nicolás con su manera de proceder deja atrás y deja en el pasado, sobre todo muy lejos, el legado chavista. La mala decisión de Chávez. El heredero del socialismo venezolano impone su propia forma de mandar al círculo que lo llevó a Miraflores y ahora transforma el poder para el beneficio de los pocos que sostiene su gobierno dictatorial. Vamos por partes. El desvío de la presión de Estados Unidos, la purga a sus rivales, el empoderamiento de su hijo, la fuerza que tomó su esposa y otros allegados así como la apertura a la dolarización para evitar el colapso que se maltrecha en la economía y dan cuenta del afianciamiento de la era del madurismo en Venezuela. Comenzando que sin importar que sean unos ineptos, ha colocado a personas de su confianza en los puestos más influyentes, reemplazando a quienes podrían desafiar su poder, afirma la agencia. Ahora miremos, después del fraude electoral de diciembre, Nicolás hizo tambalear el respaldo internacional a favor del opositor Juan Guaidó. Ahora con su mano derecha, Jorge Rodríguez como presidente de su asamblea nacional y legítima de su hijo Nicolás. Y su esposa, Cilia Flores, que aseguraron puestos como legisladores. Después de lo acontecido, los chavistas quedaron con índices de aprobación inferiores del 15%. Los aliados como la vicepresidenta Delcy Rodríguez aumentan sus espacios de poder mientras que los rivales, incluidos Diosdado Cabello, están relegados. Sabemos que sus patrocinadores extranjeros, el país asiático, Rusia y los iraníes fueron claves para sostenerse. Bajo cooperación le ayudan a vender el curvo venezolano manipulando bajo disfraz a cambio de oro o de arsenal para las fuerzas armadas. La mala decisión de Chávez de dejar al hijo Bobo en el poder luego de su deceso creó una figura que le puede llamar así el chavismo que engendró al madurismo. Sin embargo, el hijo o el heredero superó al padre, porque mientras el chavismo combinó nacionalismo con populismo sin una propuesta económica asertiva, el madurismo es la fase superior de lo más perverso del chavismo definitivamente. A pesar de la de Chávez sobre la elección de Nicolás, uno es responsable y está muerto, pero otro es culpable y está vivo. ¡Qué mala elección! Realmente es que el madurismo negado a la izquierda y negado a la derecha, el cual construye su propio espacio en las catatumbas de las prácticas políticas autoritarias y neotolitarias. Es de conocimiento que el principal asesor económico de Nicolás es el español Alfredo Serrano Mancilla, cercano a Podemos. No solo los expertos económicos están exiliados del madurismo, la lista es larguísima. La primera y más notoria es de las rupturas que la protagonizó Jorge Giordani, quien fue ministro de la planificación de Chávez durante una década. Después siguió la fiscal Luisa Ortega Díaz, ahora en exilio, y hasta el general Miguel Rodríguez Torres, exministro de Justicia y jefe de la Policía de Inteligencia de Chávez, quien corrió peor suerte y su distanciamiento le costó su libertad por conspiración. Otros marginados, el exministro de Educación Elías Jawa, luego de proponer métodos más democráticos para la toma de decisiones cobraron factura durante mucho tiempo estuvo ridiculizado como un torpe que calienta los asientos pero ahora está emergiendo como un hombre despiadado destaca la agencia mantener el clan de miraflores es un trabajo de aparato de seguridad que debe afiliarse a los aliados ideológicos repitiendo el camino recorrido por los autócratas de izquierda desde la unión soviética hasta cuba por eso es que el que haga una crítica lo ponen al lado de partidos de oposición y lo llaman traidor. Y no lo dijo la oposición, lo dijo Ares Difacio, exguerrillero urbano y líder del partido Tupamaros de extrema izquierda. El locutor José Carmelo Bislic elogió a Nicolás desde su llegada al poder en el programa. Pero el año pasado, cuando la escasez de gasolina paralizó en remoto al pueblo pesquero, hizo la acusación y se desvió de línea del partido. Cometió el grave error de acusar a los dirigentes locales del partido de haberse beneficiado y semanas después de la denuncia, cuatro hombres enmascarados y armados irrumpieron y llegaron a su casa. Lo golpearon y se lo llevaron a rastras frente a su familia. Horas después lo encontraron nuevo con heridas de bar y vestido con su camiseta favorita del Che Guevara. Por eso, así como este, hay otros 233 casos. Reunidos en el informe del 443 páginas de la ONU Al que todavía le faltan confirmar 2.198 causas más ¿Cómo les parece? Las vidas extravagantes que ostentan las élites del gobierno dictatorial de Nicolás En los supermercados y las salas de exhibición de autos de lujo Pues es algo evidentemente el contrario, ¿no? En cambio quienes lo cuestionan lo vuelven leña Para todo esto hay una explicación Nicolás no le teme a la derecha, sino a la misma izquierda. Pasando a segunda noticia, según el expresidente Joe Biden, Xi Jinping no tiene ni un solo hueso democrático en su cuerpo. La frase que pronunció en medio de su análisis el presidente norteamericano sobre la relación que quiere tener con el país asiático es la siguiente. No lo digo como una crítica, agregó, el mandatario también habló sobre las sanciones de los iraníes. Joe Biden anticipa una extrema competencia con el grande asiático Pero también aclaró que no quiere un conflicto entre las principales potencias del mundo Después de una entrevista con CBC difundida el domingo No tiene, y no lo digo como una crítica, sino que es una realidad Un solo hueso democrático en su cuerpo Así lo agregó Biden Quiero ser claro, no lo voy a hacer de la forma en que Donald Trump Vamos a centrarnos en las reglas internacionales, aseguró sobre la competencia con el país asiático, el cual adelantó será extrema. Biden explicó que aún no ha hablado por teléfono con el presidente homólogo desde que tomó posesión el pasado 20 de enero porque no ha tenido ocasión, pero dijo que no hay motivo alguno en particular para esta decisión e instó con que se busque una relación con el país asiático diferente a la de su antecesor en el cargo, Donald Trump. El presidente americano Joe Biden ha mantenido conversaciones con numerosos dirigentes mundiales desde su toma de posesión, entre los que se encuentra el presidente ruso Vladimir Putin, pero hasta el momento no ha hablado con Xi Jinping. Biden resalta lo siguiente, tuve 24 25 horas de reuniones privadas con el cuando... Era vicepresidente de la administración Obama, viajé 17.000 millas con más, aproximadamente unos 27.358.8 kilómetros. Lo conozco bastante bien y así lo resaltó. Entre las estadísticas de Washington considera que el país asiático como su principal adversario estratégico, además del primer desafío en el escenario mundial, por su parte Donald Trump optó por una confrontación abierta y ataques verbales aunque sin resultados tangibles serios por el enorme déficit comercial de Estados Unidos con el grande asiático. El presidente americano ha desmantelado muchas de las medidas más controvertidas de la era de Trump, señalando al mismo tiempo que la potencia norteamericana velará cerca por sus propios intereses. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, sí ha tenido conversaciones con el gobierno asiático desde el pasado viernes, en dicho diálogo se exigió a las autoridades asiáticas la necesidad de que se respeten los derechos de los ujures del Tíbet y de Hong Kong Dejando claro que Estados Unidos continuará defendiendo nuestros intereses nacionales, los valores democráticos Y la responsabilizará a Pekín de cualquier abuso del sistema internacional, dijo Blinken en Twitter También Biden afirmó que no levantará las sanciones a los iraníes a menos que se deje de enriquecerse de uranio después de esta tajante afirmación, a lo que el mandatario estadounidense asintió con cabeza afirmativamente. Después del acuerdo de 2015 con los iraníes, Estados Unidos y otras potencias acordaron el levantamiento de las sanciones a la República Islámica a cambio de que se limitara su programa nuclear, pero en su momento el expresidente Donald Trump retiró a su país del pacto en 2018 y reimpuso esas penalizaciones. En el informe aparece que los iraníes empezaron el mes pasado a enriquecer uranio en una pureza del 20%, cuando el acuerdo solo permite un nivel del 3.67%. El presidente Biden ha señalado que por el momento no tiene planes con Estados Unidos a que vaya a regresar a ese tratado. Por su parte, el líder supremo iraní Ali Khamenei dijo este domingo que Teherán volverá al acuerdo nuclear con las potencias occidentales cuando Estados Unidos levante las sanciones en una reunión con comandantes y miembros de la Fuerza Aérea. Y bueno amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Ya finalizamos nuestras dos noticias para que estén muy atentos con más noticias que vienen de aquí en adelante. Saludos, siempre es un gusto leerlos y hasta una próxima. Chao, chao.